Hola hola amigos y amigas, soy CJ y te comes mi vergota, ok no. El día de hoy te explico, este video trata de un evento. Y aquí te explicaré todo acerca de él. El nombre del evento es, Operation Arroba Ed, o en español, Operación Arrobaed. El evento consiste y dice así. Usted ha hecho bien en la operación, After Winds, y ahora tenemos que hacer uso de ese éxito y entregar el golpe de matar al enemigo. Cada día recibirá sus asignaciones individuales que se pueden encontrar, y seguimiento en su calendario personal. Tenga en cuenta, cada objetivo es vital y por lo tanto, una vez asignado, usted tiene solo 24 horas para completarlo, los objetivos se actualizan diariamente. O sea, cada 24 horas avanza el calendario. Por cierto, al día que hago este video el calendario va por el 4. Esas 24 horas son del horario o usos UTC. UTC es, el tiempo universal coordinado. O sea es la hora principal del mundo. Muchos se preguntaréis, ¿Cómo sé qué hora UTC es en mi país? Fácil, para eso hago este tipo de videos. Le pondré un horario a cada país latino, o al menos intentaré abarcarlos a todos. Ok la siguiente lista indica, la hora de su país a la cual se reinicia y avanza el check del calendario del evento según la hora UTC central. O sea, me explico. Si en tu país es las 8 pm la hora UTC es 12 am o 00. Pongan en pausa y ubiquen su país. Ok viendo esa lista a la hora que vieron en ella el calendario avanza o se resetea. Sigamos. Todos los objetivos se pueden dividir en los de PvP o PvE. Los objetivos de PvP pueden ser completados en Kick Play y Partida Clasificatoria, donde es permitido por el modo de juego. Los objetivos de PvE pueden ser completados en Co-op, Diagonal Operaciones Especiales, dependiendo del objetivo, o en las propias habitaciones personalizadas. Todos los objetivos requieren que sus partidas PvP y misiones PvE estén correctamente terminadas para poder ser completadas. Entonces, ¿qué está en juego? Cada objetivo le concede una recompensa personalizada. Estas recompensas pueden variar mucho: boosters y consumibles VIP, pieles de personajes, body, moneda o armas. Entre los que destacan TWM Random Boxes, pieles de personajes de la serie superior y CSF, así como la famosa armadura Warlord. Puede rastrear su progreso y los objetivos disponibles en el calendario de eventos. Cada misión tiene su propio estatus. Fondo gris, texto naranja, terminado. Fondo naranja, texto blanco, misión activa actual. Fondo gris, cerrado, objetivo caducado. Fondo negro, bloqueado, objetivos que estarán disponibles en el futuro. Fondo blanco, bloqueado, objetivo caducado se puede completar con créditos. Necesita completar un total de 25 objetivos para recibir recompensas. Estos objetivos se pueden completar en cualquier orden, si se completan en el día que se asignan o más tarde con créditos. Puede seleccionar uno de los elementos disponibles en la lista como un bono de finalización. El costo para completar un objetivo es 250 credits. Completado 25 objetivos. Selecciona una de las mejores armas. De los 30 puntos necesitas 25 para coger un arma. El evento dura desde 24 de agosto de 2017, 12 UTC a 22 de septiembre de 2017, 0 UTC. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, dale me gusta y comparte, y si puede activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que suba, aquí les dejo otros 10 segundos el horario. GTA se despide y te desea lo mejor, y a los que comienzan las clases les desea un buen año estudiantil. Nos vemos en otra ocasión.